y hoy nos acompaña el señor Gastón 75 bueno la verdad es que estamos grabando la intro como el primer vlog de aquí de los scouts después de haber grabado todo lo de la acción o sea prácticamente ahorita grabo intro y luego auto así que era lo que hicimos hoy el, bueno hoy es más que todo como un, un tipo vlog de aprendizaje en vez de acción lo bueno, que eso vimos lo de unas cositas que ya van a ver en el video así que ahora sí no me estoy enrollando más con la intro así que dentro vlog esto que es muy útil para todas las reuniones y también para salidas recuerden que ya tenemos una salida programada ya este para que les digan a los demás les digan a familiares que también se pueden sumar pero siempre por el mismo costo. ¿Qué incluye estos 140? Transporte privado, lugares a visitar Campo Escuela, el Coyotepe, Fortaleza, el Coyotepe, y la ciudad de Masaya, el centro de Masaya. Por 140 nos va a salir el bus de Linda Vista hasta esos tres sectores. De esos tres, volver a otra a Linda Vista el bus no haciendo ni ruteado, no haciendo nada es privado tal vez podemos hacer unas paradas técnicas para comprar y, y orinar hacer un, alguna necesidad ya pero ese viene es el transcurso entonces se hayan preparado aní y anímense eso va a estar bueno vamos a, a a invitar más gente, otro grupo a ver si se suman con nosotros y no solo sea grupal ya con el esfuerzo para que todos vayamos, el bus tiene una capacidad grande no van a ir de pie, eso lo tengan los seguros, su pago es su hacienda entonces y el bus es grande todos tenganlo Hay un va a matar por un Tienen muchachos hasta, eh, sí. hasta el miércoles 3 a las 3 de la tarde para confirmar. Quien no confirme, tenganlo por seguro. Que si van a ir, se van a ir en Allá nos vemos. No, eh, ay, no. este, bueno, recuerden, es miércoles 3 a las 3 de la tarde para confirmar. Se les va a mandar, que le digan a sus compañeros, pues a la gente que no ha venido le pueden decir, si van a estar a cualquier persona, traigan, no también importa, con que paguen, todo. Y ya, entonces ya saben, ese es el único gran beneficio que tienen: bus privado, asientos propios, van a ir a tres lugares, que crean que a tres lugares no van a visitar por un mismo precio. Este, ¿Qué es lo recomendable allá? Llevar su almuerzo en frío, ya saben que el almuerzo en frío todos no. Sí. Van a su almuerzo empacadito y ya se lo comen. Sí, ropa cómoda, zapatos cómodos, no vayan mamados porque se van a saportar allá. Ropa cómoda, zapatos deportivos. por fin, Borra, bloqueador, si, si quieren llevar suéter, lleven suéter, papel y lápiz, ¿qué más? También se van a estar mandando información durante la semana para ver qué actividad hacemos y durante la actividad es lo que van a llevar. Ya, para que damos huevo allá y nosotros lo debemos a ver. Entonces, ánimo, llegan zapatos súper cómodos, porque van a, a caminar un poco. Esto es todo por el momento. Andan a pedir permiso, solo se lo pasan a la izquierda. Y esto lo acomodan. ya entonces, la verdad es que ya ustedes dieron no su permiso y él se lo autorizó. Ustedes bien, imagínese, lo ponen. Y ustedes, ¿dónde comienzan a arrestarse? ¿Quién es el líder ahí? ¿El la derecha. verdad? Izquierda. A la izquierda ah. ¿Y a la izquierda, verdad? izquierda, derecha, izquierda, a El a la derecha. Mira, a sí. como pie, El derecha. Mira, a El derecha se le va de su guía. Otra cosa, antes de si voy a dejar mi bordón en la patrulla, yo le hago de señas a mí ahí, ustedes inventen qué señas van a si así, con las manos, o con la mirada, diciéndole, yo voy a pasar, ya. Entonces, el jacate, él se, se pone en un dedo para que a la hora de hacer un largo el paso, ya, le pedí el permiso, y hay, si vos dejáis el lado, él llega y se lo pone aquí. Si hubo un caso, lo dejá y se cree que iba la oración, lo que Y se queda aquí. El primer patrullero, en este caso, pasa de aquí, no hasta donde está. Donde eres su guía. Para que él es el primer patrullero, eso significa que le están entrenando para ser guía o su guía en el futuro. Los demás son otros puestos que tiene. Cada patrulla o equipo tiene puestos. Ya. y yo voy a pasar con mi bordón sin caso, yo no dejo mi bordón igual, hacen la misma temática la seña, el paso y yo me llevo el bordón en este caso opa, se piden el permiso yo voy el don del, o todos los dirigentes y le digo permiso para hacer oración o promesa, lo que es, lo que se necesite esa, ese tiempo y este dice este, este, este, sí. permiso concedido, usted prosigue se da la vuelta con su bordón de oración se le inclina. Si, si es promesa, solo se lo pasa a la izquierda y le hace aquí. Hay otra que le hacen aquí. Lo mejor, lo ideal es, leer. pero si es permitido, pero ya no se utiliza mucho. Siempre es mejor, se mira mejor educado con él. Siempre se pone a la mano izquierda. Todo se lo hay. ¿no? Sí. So, vamos a iniciar con... todo el lado. Eso es todo sí. bueno, es el so, lo voy a subir, ah, el el lado. del es Pero un grande, grande, es grande. Sí. Sí. Está bueno así, ¿o? Si vos te van a cansar las letras, me falla Ok, una vez ya hecho eso, uh -huh. le van a meter a esta primera fila, solo a este el primer cuadro ABC. Solo el primero, uh -huh. ABC. La siguiente fila, DEF. Okay. DEF, pues. Esto me no recuerda lo de los siguientes. GHI abajo jkl, la otra, que decía m, n, MNN, m, n, n, o, p, q, o, r, no solo o, p, q en la otra, o, p, q, cierto, y después u, w, no u, v y w, y la otra es x, y, z, niño ¿Cuántos años tenés? Más que tiene una letra para tener 10 años bien, Zeta, acuérdate el financiero No, este es de que, es no, de que hombre, yo no, escribo no, no, mis libros de... Loco, yo escribo horrible, loco Es que yo es que mis libros de preescolar así a la letra Iguales a libros, entonces ya... Bueno, ese niño escribe mejor que yo que No, que no yo. yo escribo, no se me entiende, mira no, este, no, este, no, este, es, es, no. este es de viaje... Este, ¿Y doctor? Este es caligrafía André, que le dije la cámara, André Por favor, André... No, pero ese es caligrafía, si te fijas bien Ese niño escribe mejor que yo. Él, mira, la aprendiz... mira, la él. Sí, sí, sí, sí. mira la de él. Mira la de él. Mira, si yo le voy a enseñar una muestra, <risa> miren qué letra más horrible. Loco, yo estoy en quinto año y me gustaría escribir ¿Sí? como ese niño. ¿La de, la de, la de mira, mira, Engel, Engel, muchos médicos van por degriptera con cáncer. Listo, pues. Yo solo cursiva puedo escribir. Eso es Excelente. Todos estamos ahí. Sí, Okay. Ok. Entonces, ayúdame a partirla este, por favor, va, este este. Pónganle que esta es la clave de gato o rejilla. Clave de rejilla o gato. O al lado se lo la puedes poner. Para que sepan qué clave están utilizando. Ya le esperaste el Ah, no, es Clave de rejilla o de gato. A un lado o como ustedes gusten. Para que sepan qué es la que ustedes están manejando. No importa. Excelente. So, ¿Clave de regia o de gato? Pero, ¿sí? Arriba. arriba al lado, donde vos querés. Clave de regia o de gato. Pero, le Dale, Andrés, escribilo. lo voy a poner pala, al borde. Después le pongo un escribo. Ya les voy a decir cómo funciona esa clave de regía. aquí días. un tuco Ahí, Aquí en que la de la luz. No lo graves. Ok. Recuerden Soy que cada. Bote cada clave o código, tiene su función ok, si pueden ver, cada punto no está en el, en, la misma, en el mismo lugar está o en medio, o está al principio, o está al final correcto ¿por qué le hago estos cuadros? es el tipo de letra donde está ubicada por eso siempre recuerden A, B, C, después está D, E, F, G entendí. entonces ya Así, ¿Ara? esos son Entendido. los tres cuadras, escuchen Escuchen antes que comiencen, para la... Okay. esas son las rejillas de ustedes Si voy a ocupar la primera rejilla, son segunda rejilla, tercera o, o la que se necesita Porque esos no puntos es donde está el tipo de rejilla En este caso, esta es la S Ubiquemos la S en su, su lugar Ok La S está en la rejilla en la parte 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 está en medio 7 7, disculpen o la tercera hacia abajo como ustedes gusten está en medio Por, y entonces ¿por qué es la rejilla? tómenle la ojo ahí ¿por qué está la, la S ahí? miren cómo va el palito esta es mi rejilla ¿entendió esta ahí? la S ¿por qué va la S? Eh? Este es el tipo de rejiga, el punto está en medio, porque no estoy, la R sería primero y la T sería tercero, entonces la S está en medio. ¿Entendido está ahí? ¿Pregunto? Sí. No. ¿No? ¿Qué dice? Entonces ahora se los voy a decir, para sí. Lo primero que, creo que dice es ser, la primera vez. Sí. Ser... No, la... dame quieto que no lo leo. Viene la R, sí, creo. ¿Cómo? Ser, ser Ah, entonces aquí le dejo esto de muestra para mientras, fíjense en el tipo de rejilla, donde está ubicada, acuérdense que cada, cada lado es lo ubicado de la rejilla, entonces por ejemplo, eh, la E, porque la E está así, acuérdense que está en la segunda rejilla, entonces sería como una U, para que miren cómo es, y esa está en medio, Acuérdese siempre utilizar la regía y después se identifica el punto. Pruebenlo hasta ahí, identifiquenlo, ¿no? les doy tres minutos. ¿Qué crees que es el siempre listo en un ¿Lo aquí. Que el eh, Aquí, una mochila donde uno anda por lo general, eh, lo que utiliza en cada reunión y siempre como un kit de primero auxilio. Justamente. Siempre listo, es como dice la palabra, andar siempre listo. ¿Qué lleva un siempre listo? Algún cuchillo. ¿Lleva. Una navaja. Lleva una libreta o algún cuaderno. ¿No? Lápiz, lapicero. Este no, el no, no. Sí, anótenlo, porque tienen que, tienen que llevar siempre listo este sábado. Yo voy a llevar una mochila. Y esto. Y la aguja, lápiz. Cuchillo. Cuchillo, en mi caso... Este no no de, todo de eso aquí? Aquí? A ver, este, lápiz, cuaderno ver, o libreta, libre puede igual. Este, encendedor, Esto es por. El hilo, uh, aguja, uh, medicamentos. Bueno, de o sea, ponerle equipo básico primeros auxilios el kit básico que puso él va. Tu medicamento. La cabulla. Comida. La cabulla. Puta más, cablo humo. Eh. El kit básico pastilla, pastilla, cura un poquito eh, de alcohol un poquito de alcohol eh, yodo, agua oxigenada cositas básicas H2 o 2 H2 o 2 siempre listo o sea agua oxigenada mecate o cabulla o una cuerda y si no, no tengo nada, cuerda me bueno. y si no tengo ninguna de las dos una cuerda improvisada con cordones de zapato, conseguir la cuerda de zapato? No. Aquí en estos momentos no cuenta uh -huh. ¿Qué más llevan? Ya? Un cuchillo. Sí, la navaja. Ah, y el mecate. Eli, ¿cuál de las dos? ¿Cómo cuando lo Pues sí, yo, no, yo tengo dos navajas. Cualquiera, cuando yo sea navaja. ¿Pues las dos? Una venda. La casa en el kit. Va en el kit. La casa va en el kit. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué en pocas palabras, un siempre listo son un bolsillo donde ustedes van a tener ya sea una cartuchera dentro de sus mochilas o puede andar un canguro que es mejor para tenerlo accesible a la hora de viaje, reuniones, a, a recuerden que, eso es lo que lo más simple un siempre listo es lápiz y papel, caja de fósforo, brújula si ustedes tienen, un silbato si ustedes pueden, hilo y aguja, botones eh, Tijera, lápiz, borrador, óforo o encendedor. Sí. Si pero, pero ustedes también padecen de una enfermedad, es llevar obvio su de, pastilla medicina. o jarabe. O yo soy yo de, de deshidratación. Por ahí, por ahí. Ah, bueno, si no hay que llevar no hay que poner agua. No agua. Que, pero que que estaba, que que estaba que de si un clima frío ahí. Ah bueno, también la libreta, su credencial escala cuando se la den y eso ah, como es hay eh, acuérdense eh, una cuerda o sondalés no, no. ¿Cuerda? Me cate. Me cate cuerda o? mecate o cahuya si ustedes quieren pueden dar un espejo eh, para ver Porque yo utilizo el reflejo yo utilizo el reflejo de la cámara ah, para, para todo no, siempre listo pueden dar una bolsa ya una bolsa para guardar algo una no, bolsita, pues, bolsita de Esencialmente de, en la basura. No creas, pero a veces sirve un escajo, joder. Todo eso ¿Sí? se no se me ocurre ¿sí? para hacer la acelerador, puede señal. El cembelito puede ser o una mochila o un cangurito. Están los canguros normales y este es el de pierna, este va para acá abajo. Ah, este tenemos. La mía la perdió yo ya. Qué raro. O oh, pueden andar así, una mochilita, mochilita, sí. bolso, lo que cierto? ustedes quieran, como se sientan cómodos. Esto no me sirve. Un, un no me sirve en no, el me... esté fotografía. No, no, no, no, ja, ya, ya, siempre, siempre listo, le tienen que tener en orden. Eso es lo que. Oh, A partir del próximo sábado no, no, no, no, ustedes bastante. tienen que ir armando su Aquí que traigan con productos ah, ya siempre listos Bueno, entonces ahorita el señor Gastón conoce al señor Marcelo. Creo que es primera vez que conoces a Marcelo. Sí. ¿Qué, a Gastón. Es Marcelo. Bueno, a ver. Sí. Primeras impresiones de conocer a Gastón. No sé, no lo conocí. <risa> no, la primera impresión, o sea, tu reacción. Ninguna. Y ya está con la Sí. Oh. <risa> Primeras impresiones de conocer a Marcelo. el blog bueno no está ahorita la foto no, de, de instagram de aquí de, de cacao lover igual en descripción están ahí Igual en no, no, descripción otra, o sea, aquí abajo o sea, está una, ¿sí? están aquí ¿Otra? abajo ¿Otra? en red, las redes sociales de Cacao el Lover. O sea, en red en descripción está la los enlaces de. No, están las redes sociales de aquí hola, hola. de Cacao Lovers. Y también del señor Enchilamán. Enchilamán en Vía Real. Sí, alias Martelo, no, sí. Marcelo. Alias calcetes de pepa. El papá, el papá, el papá, <ríe> lo puedes intentar. En, en Instagram. Alias calcetes de pepa. E este grandote que te has echado, mano? Oye, ¿a vení ve. Fíjate que mi primo, mi primo Gabriel es, es igualito. La oh, foto palista. Se rían, se rían iguales. Subvención bajo tres y tres a la... Entonces ahorita ya nos vamos ahorita de Cacao Lover Disculpen las megas transiciones de, de mañana tarde, de tarde a noche, de noche a tarde A otro que no sé cuánto que aquí que allá Entonces ya dejamos aquí Ya no, aquí con nuestros cacao pacheritos Las fotos para, no la, pacherito? para el Las fotos para el Insta Que por sí seguramente ya la habrán visto Igual en descripción está en Instagram En Instagram de, de aquí del, del lugar ¡Delicioso el cacao! No Repetí lo que hay en este ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Delicioso el cacao! De no, en serio te se les recomiendo el lugar de Cacao Lovers Además si quieren conocer a Marcelo Además no se te está viendo nada porque está oscuro Y el GoPro oh. pues no, pero es, es, el, el, el, es muy bueno este cacao Hasta mi mamá se los recomienda Y esto es que ya no es casi de aparecer en los videos Además, igual en descripción les dejo el primer, en la primera línea antes de lo del correo el electrónico. En la primera línea de descripción, o sea, antes de donde pongo lo del, lo del correo para que me envíen sus fotos algún video de ustedes hacia mí. En, antes de eso voy a poner el primer video que es este de por aquí. Yeah, igual les voy a dejar un clip al final ah, del video... En la sí. Al final del video... De, de este, so, al final del video les voy a dejar una parte de este video sobre... Me acabo de quedar ciego por el foco. ¿Genial? Que es este por aquí. Gastón diciendo, genial. No sé. Entonces se lo voy a dejar al final del video una parte del video de cuando vine por primera vez a comprar el cacao que igual eh, ni siquiera sé cuántas visualizaciones tiene el video Así yo. Eh, lo vas a buscar y, lo, y, y probablemente lo pongas en el video sí. así que nosotros dejamos el video por aquí nosotros nos despedimos. No, Recuerden comentar, suscribirse con la campanita activada para que YouTube e ¿sí? cada vez que suba un nuevo video o esté en directo, que ya regresan los directos. No, no, no, no, no. Eso tiene copia y Entonces, ahora sí. Lo más probable es que se venga una aventura. Ah, sí, se me olvidaba comentar de que lo del código QR va a estar apareciendo solo cuando vayan a hacer así vlogs de aventuras que es la laguna de apoyo que, así no, como sé que no sé qué que no sé cuánto que nos metemos en volcán ahí vengo pues pues me lo entienden a él mejor, me, me cago en la cámara justamente aparece como que si te estás tomando un cacao <risa> <risa> ahí te voy a enseñar la toma después entonces nosotros eh, nos despedimos como ya, ya habíamos dicho recuerden suscribirse si en comentar dejar su buen like y ahora sí Recuerden, ¡vivan viva AL extremo. extremo. Ya hasta no esta parte del video y para demostrarte que hay suscriptores fieles aquí que se quedan hasta el último minuto y seguro del video comenten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 porque ya saben que eso significa la amistad no quiero no, no que inicie los panas si sabes que ya está dejo de grabar verdad temoso, entonces nosotros nos despedimos como ya, ya habíamos dicho recuerden suscribirse en dejar su like y ahora sí, recuerden ¡VIVAN sí. AL EXTREMO! bueno como podrán ver aquí están entonces el que yo voy a estar llevando es este de acá que cuesta $65 según yo costaba $50 pero este es eh, el granito de eh, la granita de cacao que eh, fue el último que llevé. Entonces aquí ya está lo del cacao supremo que eh, está por acá. Y si quieren saber lo que continúa, ah, vayan a ver el vlog completo que se lo estaré dejando por aquí arriba y en descripción. <música> en la cámara justamente aparece como que si te estás tomando un cacao ahí te voy a enseñar la toma después